Últimos días de otoño que podemos disfrutar. Así que bueno, quiero aprovechar a toda la gente que me estuvo apoyando todo este tiempo, bueno, de parte de Brandy, Luca y mío. Gracias, ¿eh? Crise de Mila Preguntas y respuestas. Empezamos. Hola, ¿tenés pensado que vas a trabajar cuando tenga los papeles o lo que salga? Lo que salga. Carolina B pregunta, ¿te cuesta mucho acostumbrarte al frío? Eso depende de cada uno. Yo igual llegué justo cuando hizo más frío en la historia. Eh, me chocó al principio. Hoy, por ejemplo, estaba a 5 grados eh, arriba de cero y salía en un remerita. Así que sí, te vas acostumbrando. y Mucha gente que nació acá todavía no se acostumbra y trata en lo cuando hace mucho frío Alejarse, irse de viaje y todo Pero este año está medio complicado Así que se van a tener que aguantar Christian Pregunta para un sábado aburrido La miel de maple versus el dulce de leche Dulce de leche gana por goleada Ire y Vito ¿Cómo estás? Ah, hey. Gracias por preguntar Bien, bien Está, está bueno, me gusta está, Esto me mantiene ocupado Así que bien, gracias Aileen pregunta me gustaría saber tu experiencia. ¿Cómo reciben los canadienses a los inmigrantes argentinos? La verdad es que los canadienses son muy buenos y depende mucho de, de cómo llegamos nosotros. ¿Conoces a otros argentinos en el montón? ¿Te relacionás habitualmente con ellos? ¿Cómo es el choque cultural? Bueno, son muchas preguntas, pero te las voy a contestar. Conocer a otros argentinos? Sí. Eh, hicimos una reunión en febrero pasado. Eh, éramos pocos, pero, pero estuvo lindo. Y, y lo que estoy haciendo ahora con las notas y con los videos, me está ayudando a conocer más argentinos. Eh, y no solamente en cámara, sino que el día fue a tomar café con Fernando, ya quedé con otro para ir a tomar algo. También entonces estoy ahí conectado con otros para futuros videos y me está sirviendo, está bueno esto. Como bueno, Un choque cultural para argentinos cuando llega a Canadá. El humor es diferente, la comida, el tema, el idioma, entonces si sí, es un choque que golpea fuerte. Pero depende también con qué, con qué plan vengas. Está todo en cómo llegamos nosotros, porque nosotros estamos llegando a otro país. Entonces, si nosotros nos habituamos al cómo es el país, va a estar perfectamente. La manera más fácil de irse. Fácil no hay. Es sentarte, ahorrar, planear, ahorrar, hacer los papeles, investigar y ahorrar un poquito más. No hay nada fácil, creo, en esta vida. Pero bueno, gracias por preguntar, un saludo. ¿Che, lo cuesta adaptarse a la comida de Canadá? También, depende de cada uno. Yo, yo igual tengo un paladar bastante infantil. Espero no perder muchos seguidores, pero a mí no me gusta el pescado. La única vez que comí pescado fue cuando estuve en México, que estuve como dos días sin comer. La tercera noche, ahí comí pescado. Otro día voy a contar esa historia. Y última pregunta, ¿dónde aprendió Brandy el español? Eh, vamos a preguntárselo a ella. ¿Por qué sabes hablar castellano? Pues aprendí en la secundaria Y luego pasé mucho tiempo con Argentino sí. Y así aprendí Ya lo estoy perdiendo Uy. Hay que practicar Chao oh. Y así llegamos al final de las preguntas y respuestas Gracias, acordate de mandármelas por mi Instagram Por privado o donde quieras Mándame sus preguntas, las voy a copiar Y te las contesto acá en cámara Muchas gracias, nos vemos Avanti antes y avante siempre. <tose>